Tras el estreno de Spider-Man no Wayome y la confirmación de Spider-Verse, se han preguntado si Andrew y Tobey volverán a aparecer en futuras películas o si continuarán las respectivas sagas, la verdad yo creo que no, este Spider-Verse fue un evento muy especial para el live acción, pero, no por eso la última aparición. En la película acrosto de Spider-Verse dicen que Tobey y Andrau aparezcan como un cameo lo cual es posible, pero la historia de qué pasó con las nuevas líneas temporales creadas por el Spider-Man de Tomoyan si es un pendientes que deberes mostrarse, personalmente creo que estas historias continúan a modo de spin-off en la segunda temporada de la serie What If. Por como yo lo veo, ya tienen suficientes materiales para crear otras historias, ya que como en la serie de Loki se desencadenó en multiverso permitiendo la existencia de los universos de Sam Raim y Mark Web existan. Por parte de Dea Amazing, el DR Connors volverá justo antes de que Peter lo cure así que no cambiará la historia, aunque si regreso un poco antes, puede que en este universo en padre de Gwen esté vivo y no lo deje juntarse con Peter y vaya a la universidad en vez de morir y para la aparición de Electro el DR Connors conociendo a Max ayude a Peter a como derrotarlo dándole una idea similar al Reactor Ark y a Coru, se inspire en la idea del pseudo Reactor Art para la creación de los Seis Siniestros. Para la línea de tiempo donde Electro esté curado, puede que Gwen tampoco muera y Electro mismo ayude a Peter a detener a Harry, Electro patenta el reactor Arki y mejora su situación económica. Con el universo donde Norman se cura, puede que le explique a Peter que ya se curó, regresando, en agradecimiento ayude a Peter y hasta cierto punto sea como el Tony Star de Peter en ese universo, pagándole los gastos, ayudándole con tecnología y con su cordura de regreso tratando de usar su dinero para el bien. No creo que se entreje a las autoridades, simplemente dirá que el Duende Verde desapareció misteriosamente y nada lo cuestionaría. Para cuando llegue el DR Connors con su idea del tidio, Norman le propondría revisar los brazos y haciendo la observación de que el chip inhibidor es muy sensible a la electricidad, que debería mejorarlo, lo que no le agradaría a Octotus y posiblemente busque otro financiamiento y al no encontrarlo se regrese con los términos de Norman, nuevamente sería un fracaso, pero el DR Otto conservaría su cordura y se suicidaría antes que ser un criminal. Luego cuando llegue el simbiote Peter ya se habría independizado y cortado relaciones financieras con Norman y tendría su vida equilibrada estudiando el doctorado y solo tendría que enfrentarse al arenero y a Venom, menos problema que enfrentar ya que Norman sabe que el arenero solo es una víctima y le dice a Peter que debe tratar de entenderlo, ahí Norman vería que Peter está siendo controlado por el simbiote y tendrían una charla de que yo pase por lo mismo, Peter se desharía del simbiote y puede que Oscar lo estudie como arma. Para la línea de tiempo donde el Dr. Octopus regresa, creo que se llevó un reactor ARC consigo, sospecho que después de ahogar el sol, con el Spider-Man tratará de estudiar el reactor ARC, para tener una mejor energía en la palma de su mano usando como combustible solo paladio. Es imposible que el Dr. Otto se libre de culpas, así que pasaría un tiempo en la cárcel, y al salir intentaría continuar sus investigaciones y al enfrentarse al hombre de arena el Dr. Otto ayude a Peter y lo detenga al decirle que es una buena persona, solo tuvo mala suerte y al mantenerse en calma Peter se dé cuenta que el simbiote intenta controlarlo y el mismo Dr. Octopus tendría que enfrentarse diciendo que le pasó algo similar cuando se le dañó el chip, esa voz es en su cabeza dándole idea con pensamientos oscuros. Con la de El Arenero regresando no creo que cambie la historia, solo veríamos cómo continuó la vida de Peter después de reconciliarse con sí mismo y buscar a Mar y Jane. Eso es lo que creo que podríamos ver en episodios especiales de What If, y tengo una pregunta para ustedes. ¿Es rato que yo que esté hablando de cómics?